¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión nos encontramos con mi amigo Mauricio S. Y vamos a comer un ¿Qué gran chavo. Claro. <risa> que... Te vamos a comer un chaufa. Mm, yeah. Bueno, pues sí, imaginas. que Estoy bien, un poco de papas. Nosotros vamos a partir la mitad y vamos a comer. Vamos a hacer el reto que quién se lo haga más rápido la mitad de este chaufa. Así que... ¿sí? Vean el video. Y una cámara habla así como que... Y algo, ¿no? Para tu gente. Bueno gentita mi brother le está echando ají, así que vamos a empezar con el reto, echando la también acá mi.. Ya listo gente, vamos a empezar de que se lo toma más rápido a andar gente. Atrás sí, tenemos nuestro anís y su café. Claro. Así que vamos a darle con todo. 3, 2, 1, ya. ¡No, gente! vamos a continuar! Ah. No solamente pueden ir a seguirlo a mi cover bueno, con Mauricio BC, Voy a seguirlo Dejaré su Facebook acá en la descripción de este video Venga a seguirlo en mi patada también hace Drelos, quieren contratarlo Solo agréguenlo y ya el sí. inbox, con porque... Claro, claro Lo vemos, gente, no Está rico, ¿no? ¿Sí? Un y chapa Otro para mi causa Luis y Defonso. Fonzo alias Pedro porque... <risa> Alias Pedro Y ganando gente. <risa> Saludos para Vanessa OR. <risa> Estamos en Marte, ¿no? de gané voy a pensar un reto ahorita para dejarlo. Lo vas a tener que cumplir, lo hacer en público. Sí. Y pensando ese reto, pero ese reto ya lo grabaremos para otro día Ahorita déjame empezar, puede ser en público, puede ser acá Es bueno, gente, ya que perdió a un amigo Mauricio BC, en esta ocasión muy lento come, así que le voy a dejar un reto, le voy <ríe> a, el a dejar un reto, él lo saborea, dice. pero bueno, le voy a dejar el reto en esta ocasión, que vaya al Parque Constitución de Boncayo y que diga a una placa que está con él, yo lo voy a grabar a una cámara escondida, así que, creo que decir unas palabras, lo voy a cumplir. <ríe> <ríe> pero <ríe> no te <ríe> chupe, sí. no ya yeah, la cosa de cumplir con el reto ¿sí? pero, pero no te chupes <risa> la cosa es que ya yeah. gente no se olviden de darle like al video, compartir este video. lo más importante es suscribirse a mi canal y e activar la campanita de notificaciones y que nos estaremos viendo en un próximo video. cuídense mucho, chao